¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un caso que será desmentido. En esta ocasión no será desmentido por ningún investigador ni por mí, sino por el protagonista de esta historia que es Abiud. Abiud mismo, quien le ha sucedido fenómenos paranormales en su departamento y que ha tenido a muchas personas viendo su cuenta de Facebook en donde postea todo lo que le ocurre, pues ha resultado que ha sido mera ciencia ficción y él lo expresa abiertamente en un video. Así que vamos a escuchar lo que tiene que decirnos Aviut sobre su caso. Y poco a poco conoceremos cuál es la verdad detrás de esto. Vamos con el video. Ya les había subido videos con anterioridad Sobre lo que era un ARG Mi opinión con respecto al tema paranormal Y si lo, de, lo decía Era un ARG Lo vuelvo a explicar, no tengo problema Por ahí deben estar los otros videos Y si no me voy a preocupar Ya había recibido yo muchos mensajes Respecto a, a cómo Cómo hacía yo eh, mis ARG Voy a subir contenido con respecto a ese tema Lo que es el detrás de cámaras Lo que es explicando cada uno de los pasos Para, para hacer un buen ARG Algo que tienen que tomar en cuenta Por favor, y se los voy a volver a repetir Es si van a hacer una ARG Recuerden que una ARG no es para ganar dinero No es para generar ingresos Si van a hacer un ARG Es porque van a ocupar sus tiempos libres Y porque simplemente lo van a disfrutar O sea, es un hobby meramente ¿Vale? Dicho esto con... Aquí ya Abiud nos está confirmando que los videos paranormales que él presentaba en su perfil de Facebook pues eran completamente falsos. Él les prefiere llamar ficticios y nos está explicando que se trata de una actividad llamada ARG, en eh, la cual nos se va a extender un poco más y nos va a dar a entender cómo se realiza y para qué es. Aquí lo lo que me causa eh, algo interesante en lo que dice es que menciona que el ARG no es para generar ingresos, para engañar a la gente, sino como un medio de entretenimiento. Así que sigamos escuchándolo. Un ARG por sus siglas en inglés significa Alternate Reality Game y la traducción al español es Juego de Realidad Alternativa. Hay que mencionar que los Juegos de Realidad Alternativa o ARG utilizan una narrativa interactiva en la que el mundo real técnicamente es la plataforma en la que se desarrolla. Prácticamente la naturaleza de los juegos ARG es permitir que los individuos se vayan conectando, vayan integrando cada vez más personas, eh, generando una mejor experiencia y van creando prácticamente una comunidad, como la comunidad de ARG decía, que vale no. <ríe> Algo que caracteriza a los ARGs es que no se limitan a un espacio. Puede ser en tu casa, en tu comunidad, en tu colonia, en un centro comercial, etcétera. En cualquier parte de la ciudad puede ser, no hay límite. Y eso es lo hermoso de un ARG. Ahora, los ARGs prácticamente al estar basados en un plano de la realidad, interactúan con el espectador. Eso es algo maravilloso porque el espectador tiene toda la oportunidad de poder influir sobre la historia o bien sobre el juego. Ayuda a tomar decisiones al creador, ayuda de alguna forma a dar pistas sobre el mismo juego, ayuda a dar ideas y, y claro, esto es lo maravilloso de los ARGs. Son infinitamente abiertos a muchas, muchas, muchas probabilidades para crear una muy buena historia a lo cual todo eso se define como una gran obra de arte. Una ARG es algo falso? No, definitivamente no. He llegado a ver algunos comentarios que honestamente me causan mucha gracia, puesto mencionan, entonces todo fue un fraude, todo fue una estafa, todo fue falso. <risa> hay que definir, hay que saber definir bien las cosas. Fraudulento o estafa es la afectación a un tercero por algún medio ya sea social, económico o moral. Una ARG jamás te va a hacer algo así, o sea, es absurdo. Algo falso es lo contrario de verdadero, en lo cual nos vamos a meter en conceptos hasta filosóficos que en estos momentos, pues, no, no da tiempo de explicar. Me encanta la filosofía. Eh, aunque diga esto que nos metemos en conceptos filosóficos, pues sí, realmente es falso. El contenido que estaba mostrando es falso, no se trata de evidencias paranormales reales. Él trata de disimular esto diciendo que filosóficamente podríamos hablarlo de otra forma, pero no. Es claro, si lo que estaba presentando como una evidencia real paranormal, sin decir primero que era una ARG, entonces es falso. Si desde un principio él hubiera mencionado que todos sus videos y su caso era una ARG, entonces no habría por qué precisamente señalarlo como falso. Pero no vamos a tocar ese tema Entonces una RG prácticamente Es una línea muy difusa Entre la realidad y la ficción La palabra ficción Es donde entra la magia Es lo que me encanta La ficción no es ni verdadero ni falso Simplemente no es tarea de la ficción Presentarse como un discurso en el que se dice algo O representa con relación a la verdad, es tan sencillo como cuando vamos a ver una película de superhéroes y no andamos, ay ah, es falso, <ríe> voy a desmentir esa película, o sea es, es absurdo, es estúpido, perdón, pero definitivamente... Eh, sí claro, pero en las películas por ejemplo se anuncian que son películas y desde un principio se sabe que vamos a ir a ver ficción, en este caso Abiud nos comenzó a mostrar su caso como si fuera algo real, si se tratara también como de otra... En línea, como la del Mocumental también se menciona dentro de la descripción que se trata de un Mocumental, pero Abiot desde un principio nunca mencionó que era una RG hasta estos últimos meses en donde pues les agra le agradezco y la gente seguramente agradecerá también el que diga eh, que su caso pues fue completamente hechizo eh, ficticio como él lo quiere llamar así lo llamaremos es absurdo Ahora, ¿el creador tiene la responsabilidad de eh, asegurarse que el espectador sepa que es algo ficticio? <ríe> bueno, la, la pregunta se responde sola. Disfruten de los ARGs, de verdad, hay muchas historias tan maravillosas, tan fregonas, no comentan las tonterías de tratar de desmentir los ARGs o decir que es falso. <ríe> es obvio. La gran mayoría de gente lo sabe y los pocos que no eh, no, en realidad no, la gran mayoría de gente pensaba que su caso era real Como muchos otros que se han mostrado en internet que siguen pensando que es real Sin embargo si vamos a los comentarios de este video Hay muchas personas que mencionan estar decepcionadas Que creían que el caso era real Entonces creo que el, el argumento de Abiot para decir que es absurdo Desmentir sus ARGs o los de otras personas Es algo tonto, no me parece que no ¿Saben? Dejen lo que disfruten la historia. Precisamente la ficción es lo que va a alimentar esa situación. Pero bueno, en fin... Eh... A todo ese contenido paranormal que encontramos en internet, el 99% es entretenimiento, derivado precisamente de los ARGs. Algunos de ellos a lo mejor no son para entretener, simplemente fueron eventos naturales que tienen alguna explicación que las personas quizás no, no pudieron dárselas. Y de manera colectiva, pues se genera una sospecha de un fenómeno paranormal. Es en esta parte, Avio tiene bastante razón. Casi el 90% de lo que vemos en internet sobre fenómenos paranormales son videos hechizos videos eh, creados solamente como entretenimiento, para espantar, para llamar la atención, ARGs como él lo menciona, ficción y demás. Así que es por eso la importancia de este canal, en donde siempre viene la gente a preguntarme si este tipo de casos son reales, donde los investigamos, analizamos, damos opiniones o en este caso compartimos eh, la verdad de lo que hay detrás de estos casos. Aquí Aviud está revelando el suyo y para mí eso es muy importante, dárselo a conocer a tanta gente que hasta el día de hoy me sigue preguntando sobre si su caso era verdadero. Aquí estamos escuchándolo de su viva voz, que no, que no era real. Eso que me da mucha gracia a ver a supuestos investigadores del fenómeno paranormal, tanto en internet como en televisión, que toman videos que se hicieron virales sin asegurarse realmente ¿De dónde provienen estos videos? Pues esto es obvio que son RG's y tratan de desmentirlos sí, y, y bueno, caen en lo payaso, de verdad, caen en lo absurdo sí. Mis respetos para las personas que de verdad son profesionales en el tema de la investigación paranormal eh, Por ejemplo, los Warren eh, Son investigaciones increíbles, wow, están geniales Son personas que no andan haciendo payasadas y, y bueno, eh, mis respetos también para los youtubers, verdaderos youtubers, que toman este mismo contenido y obviamente saben que es una RG, saben que es contenido de entretenimiento, participan y complementan y hacen unos videos maravillosos que nos entretienen, que de verdad nos dan bastantes sustos, están increíbles, de verdad que les quedan geniales. Y es que de verdad el contenido de entretenimiento con un sentido de un fenómeno paranormal es muy, muy fácil de hacer. Eh, les explico nuevamente. Aquí a un aplaude a todas aquellas personas que hacen contenido de lo paranormal como entretenimiento. Eh, debo de decir que efectivamente en el mundo hay este tipo de contenido y hay gente que le gusta bastante. Sin embargo, también hay contenido como el mío en donde presentamos de una manera más eh, objetiva porque lo que estamos buscando es la realidad del fenómeno entonces Abiud, creo que se salta a esa parte en donde el fenómeno paranormal es un fenómeno importante de respeto y que si hay mucho contenido fraudulento pues eso la verdad afecta la investigación que se pudiera hacer sobre los fenómenos que no tenemos explicación sobre ellos se en específico esta página es la que la mayoría de las veces se muestra últimamente. Pero el motivo de estar grabando es porque huele muchísimo perfume de mujer. Y se escuchan otra vez los, los tacones. De hecho el aroma es muy fuerte. A mí me agrada, no, no tengo problema. Es un perfume agradable. Pero el problema es que los, los tacones que... Ahí está, se escuchan RG decía realmente no necesité ni programas pesados de edición, ni recortes, ni superposiciones, ni pantallas verdes. O sea, <ríe> se hace con cosas que realmente puedes tener en casa, cosas muy sencillas, no necesitas ser un experto en edición o cosas así. Existen dos clases de personas que hacen contenido obviamente de, de, de, del tema paranormal. Las primeras... ...que evidentemente saben que es una RG y que es entretenimiento... ...y que lo, lo complementan, como les dije anteriormente... ...para hacer contenidos maravillosos, increíbles. Hay grandes youtubers, que ustedes ya saben quiénes son... ...que, wow, les quedan padrísimos. Y está la contraparte de payasos que tratan de desmentir... <ríe> ...lo que ya todos sabemos que evidentemente es ficción. Y obviamente, y bueno... Aquí Abiud eh, piensa que todos los que ven su contenido o estos ARGs saben que están viendo un ARG. Y menciona como payasos a aquellos que se lo toman como verdadero y que se toman la molestia de tratar de desmentirlo. Eh, obviamente aquí lo que vemos que él le afecta es que no le gusta que la gente sepa que eso era mentira. Pero si vamos a sus comentarios podemos ver que aquí la gente... Eh, comienza a decirle que ellos creían que era verdadero O sea, la gente que sigue a Mismo Abiot Ellos dicen que creían que el caso era verdadero Y que de alguna forma se desilusionan Entonces yo no sé por qué mencionar a las personas Que tratan de decir la verdad sobre su caso Decirles payasos Y decirles buenos youtubers Aquellos que sí siguen explotando el caso Como si fuera real, como si fuera verdadero Obviamente, a está considerando que quien sigue su juego es bueno, y quien no sigue su juego es malo, obviamente a su conveniencia. Para mí me parece que eh, el, el decir la verdad es lo más importante, y como toda película, como canales como el de Dross, por ejemplo, que digan que su contenido solamente es de entretenimiento desde un principio, con eso es suficiente para que la gente decida si lo que está viendo es por entretenimiento o es por conocimiento. En este caso Aviut no mencionó desde un principio, repito que era una RG. recientemente lo está sacando y como estamos viendo hay muchas personas que lo que mencionan en los comentarios es que se creían que este caso era verdadero y que ahora que saben que es ficción pues como que ha decaído el interés sobre estos videos, pues claro. Claro, por eso la gente que hace estos ARG no le gusta que otros comenten que es falso. Porque no quieren perder la audiencia. Y por eso hay youtubers que generan el morbo con estos videos. Porque quieren ganar más gente, quieren ganar más vistas, quieren generar más ingresos. Explotando algo que es completamente falso o ficticio. En este caso una ARG. Pero bueno, también estamos viendo que a él no le gusta que haya gente que lo desmienta. Y a, a continuación también menciona que va a bloquear a todos aquellos que mencionen que su caso es falso. Tampoco voy a permitir a las clásicas personas absurdas que se la pasan diciendo que es un que es contenido falso o, o que es este que es fake, que, que al final es lo mismo, ¿no? Pero o sea, es evidente que todo es ficticio. Entonces también las voy a bloquear, claro que sí, y las bloqueo, no porque quiera reprimir su, <ríe> su. su. su. ¿cómo dicen? su derecho a expresión. No, simplemente porque es mi perfil personal. No estamos hablando de una página de gobierno, de una página empresarial, es mi perfil personal y por lo tanto. Se van, ¿vale? Discúlpenme que lo diga de esa forma tan, tan agresiva quizás. Uh -huh. Como ya vieron, Abiud ha mostrado abiertamente que su caso es completamente ficticio... ...que solamente se trató de actuaciones y de cosas que él hacía para hacer sus videos, sus videos paranormales. Como ustedes pueden ver, Abiud abiertamente ha mostrado que su caso es ficticio... Y que todos los videos paranormales que subía en su cuenta, pues se trataban simplemente de videos hechizos. A él no le gusta que le digan que sean falsos, pero esa es la verdad, esa es la verdad, son falsos. Eh, solamente no me gusta la postura que él... Eh, solamente no me gusta la postura que él... No, me... Como ya ustedes pudieron ver, Aviud ha mostrado abiertamente que su caso es completamente ficticio. No le gusta que le digan que sea falso. Le gusta que lo presenten como un entretenimiento. Así que todos los videos paranormales que subía en su cuenta de Facebook fueron hechizos, fueron creados por él para contar una historia como él lo menciona. Le agradezco inmensamente que haya tenido la honestidad y el compromiso de decirle a toda la gente que lo seguía que estos videos eran ficticios o falsos, aunque a él no le guste esa palabra de falsos. No me gusta su postura eh, de decir que pues hay personas como yo por ejemplo que se tratan o se dedican a desmentir este tipo de casos, yo creo que esto es importante porque hay muchas personas que se lo toman muy en serio y que quieren saber la verdad, entonces por eso es importante decir la verdad y si él desde un momento no dijo que esto era entretenimiento, pues obviamente la gente iba a pensar que Abiud estaba siendo sincero y que todo lo que le ocurría era verdadero. Ahora resulta que no y he visto en los comentarios que tiene que muchas personas se han desilusionado. Algunos agradecen y algunos otros se quedan así con esa sensación de que les mintieron. Así que solamente queda agradecerle a Abiud que haya demostrado y revelado que esto era completamente ficticio, que era falso. Por toda la gente que me preguntaba y preguntaba siempre sobre si su caso era real, ya sabemos que no. Espero algunas otras personas que estén subiendo este tipo de contenido pongan en sus descripciones o le digan a su público que esto es mero entretenimiento, que los videos que hacen son hechizos que son falsos como todos estos exploradores paranormales o como algunos otros casos de tiendas que ya no voy a decir cuáles son pero que también son hechizos. Ojalá tuvieran esta delicadeza y este compromiso con la gente de decirles que todos estos videos son falsos pero mientras no lo digan habrá un canal como el mío en donde trataré de traerles la verdad detrás de todo esto y en este caso pues la verdad de Abiud ha sido revelada, su caso simplemente era mero entretenimiento así que ustedes ya decidirán si Abiud saca una nueva historia paranormal, ya decidirán si la ven, si la siguen si se emocionan, si les gusta, si lo seguirán, etcétera. Pero ya sabrán que se trata de mero entretenimiento. Hasta aquí la verdad del caso de Abiud, caso cerrado. Y bueno, si se abre otro con él, sabrán que es ficción. Síganme en mis redes sociales, escríbanme en mi correo o a mi número de WhatsApp que aparecerá en pantalla. Nos vemos el día de mañana con un nuevo video.